Hey, soy Anto y bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, más que un nuevo vídeo, es una nueva etapa en el canal. Muchos me escribíais por mensaje privado para que subiese el vídeo, tuteléis y tal, pero no sé. Al final por vaguería no hacía nada. Oye, pero ¿por qué no te hacéis unos vídeos ahí con unas rutinitas de las tuyas para que nos pongamos petados los chavales este verano? Así que me piré por ahí con mi balón para meditarlo, meditar tranquilo, a gusto y pensar en esta idea, pensarla bien, cómo hacerla, qué subir, aprender a editar vídeos bien y muchas cosas más. Por fin, después de unos cuantos meses preparándolo, aquí os traigo mi primer vídeo. Dentro intro. Let's go! Todo este proyecto no podría hacerlo yo solo, así que aprendí a multiplicarme y me van a ayudar estos clones. El Anto Editor, el Anto Influencer, mírale, ahí está, y el Anto Freestyler. Bueno, en verdad tengo más clones, pero me da pereza sacarlos del sótano. Nada, dejando de lado eso, he estado aprendiendo a editar mis vídeos para que queden guays, y con la ayuda de estos dos becarios, pues os voy a traer tutoriales. prepárate salimos. Y tutoriales. No me jodas, una vez que salimos y la tienes También con mi compi hemos estado aquí entrenando bastante duro calistenia aquí en las barras de mi pueblo. Así que como ya llevo bastante tiempo y he aprendido un montón de cosas, quiero traeros las rutinas que he estado haciendo y todo lo que he aprendido en vídeos para que pues mejoréis y os pongáis mamadísimos. También os voy a traer vlogs por el mundo visitando países viendo a... Yo qué sé, Dios, qué coño se ha caído tú! La madre que le parió. Así que tomen asiento porque en este canal vais a aprender muchísimo. Voy a traer también training blogs sobre todo que tenga que ver con el freestyle y algún concierto que otro os voy a traer como este. Yo que sé, no me apetece editar más. Ya os he contado todo lo que quería en este vídeo. Así que nos vemos en el próximo, la próxima semana. Y deja de grabarme ya, deja de grabarme, tío. ¡Oh!